Teleférico en Puerto Plata que es... ¿Histórico? Eh, claro, donde el que va a Puerto Plata y no pasa, ¿verdad? Por lo menos el teleférico dice no ha ido a Puerto Plata porque es una atracción turística de... Una parada de, obligatoria. Desde el 75, tengo entendido por ahí, que fue inaugurado este teleférico en uno de los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer. Pues en el día de ayer, ya Manuel comentaba, unas 32 personas pues se vieron varadas, ¿sabes que hay dos? Son dos... Eh, ¿Cómo se llaman? Dos eh, dos cápsulas, vamos a decirlo así, ¿verdad? Que te transportan hacia la Loma Isabel de Torre como parte de la atracción turística que hay en Puerto Plata. Pues una falla pues, detuvo a estas dos eh, cápsulas y eso permitió que esas 32 personas pues vivieran una, un momento eh, que Aterrador. yo no se lo deseo a nadie. Aterrador. Víctor eh, un, Según. Un, un pánico y una cosa fuera de serie. Fuera de serie. Según las informaciones de los organismos de socorro, tanto del 911 como la Defensa Civil, el COE y el equipo de operaciones de emergencia del Metro de Santo Domingo, que estuvo presente y del teleférico de Santo Domingo también, el primer rescate que fue a uno de los funiculares el que se encontraba más cerca se hizo más fácil porque lo podían llevar en esta especie de montacargas. Además, no porque se detuvo cerca se ya detuvo a la se detuvo cerca de la, de, terminal, los, de la terminal y pues a las 12 de la noche ya habían bajado a los 16 pasajeros de este funicular sin embargo el segundo de estos se encontraba en el punto más inclinado del telesférico a 350 metros de altura y en una zona con muchísima neblina lo que impidió a los organismos de rescate llegar hasta él hasta hoy de madrugada sí, en la madrugada del día recientemente a eso de las 7:30 fue que se bajó el último pasajero que fue el controlador de la cabina y pues todavía según informaciones de ignacio paliza Quedaban dos rescatistas más en el teleférico, pues subieron dos rescatistas para ir bajando, como por, con arneses a los 16 que estaban, y ya habían bajado a los pasajeros, solo quedaban los rescatistas que ya ellos saben bajar y están lo, seguros. Lo, pero lo bueno de eso y lo afortunado, y lo que, hay que, que, no darle, pasó nada que, que hay que darle, gracias a Dios, una y mil veces, porque este rescate fue terminó de manera exitosa, aunque reiterar que tuvieron que amanecer se amanecieron. Y, y, en, en, una, en una condición de y, mucho y, y viento, y viento a casi, neblina y frío, a casi 400 pies sobre el nivel del mar. Una situación que se vivió de pánico. Que ya posteriormente, eh, me imagino que eh, algunos de ellos estará pues, ya eh, bueno, compartiendo, Victor, compartiendo ese, ese, este testimonio y esta experiencia. Eh, que reitero, no se la desea uno a, a nadie. nadie. Imagínese usted, Víctor, ese funicular a 350 metros de altura con vientos y neblina. En la, en balanceándose 16 personas en esta cabina claro. diminuta. Pero, con eh, hambre, con y, frío. Y no eso, con sueño. El pánico cansado. que yo asumo que generó esta situación. Porque tú dices, bueno, son 16 personas, pero si tú, lo, si tú logras, por ejemplo, que la tranquilidad de todos y si nadie es se espere, pero es una experiencia que hay que. Interesante. Tenemos nosotros que ver la, sí, la, no el es. testimonio. Cuando, se, cuando uno de ellos, pues me imagino que en su momento lo hará, lo que se vivió, esa experiencia yo creo que una cosa eh, fuera, fuera de serie. Ahora bien, hermano, yo me decía ayer cuando veía esta situación que nunca se había dado, y yo me imagino que en, en este tipo de situaciones debe haber un plan B. Sí, ciertamente hay equipos, hay técnicos especializados para actuar en medio de esta situación, pero hay que ver, yo no sé eh, de, de qué forma actuar, porque... Eh, tú ves esta, este, esta, esta cápsula o ¿Cómo se llama? funicular funicular Tú lo ves quedado Óyeme en el medio El que ha ido al teleférico Sabe la que y ha cruzado No, no Que cuando tú vas cruzando tú, Ese vacío que tú ves Es una cosa que te da miedo Yo he cruzado una sola vez Y bueno Ya yo crucé No tengo por qué volver Ya usted vivió cruzar. la experiencia sí, Claro ah, ah. Entonces Es una situación muy difícil Entonces yo decía Debe haber o sea, Debe haber un equipo de rescate con los conocimientos, pero también con las herramientas para poder actuar. Fíjate que que aún existiendo en Puerto Plata, pues tuvieron tuvo que tuvieron que trasladarse los técnicos de del Santo teleférico, Domingo. o sea, que es utilizado como transporte en Santo, en Santo Domingo. Santo Domingo sí es un, eh, aquí es un medio que, turístico en que, Santo que gracias Domingo. gracias a Dios transporte. que gracias a Dios eh, en Manuel tenemos como medio de transporte también eh, este tipo de, de, de, de, de va a la redundancia de transportarlo, por ejemplo, en Santo Domingo. O sea, de manera que existe con mucho mayor capacidad y esta herramienta para poder intervenir en un tipo de acción como esta, un tipo de rescate como esta, que fue lo que realmente, junto a los otros organismos de socorro, pues que sirvieron de apoyo. sirvieron de apoyo para que esta operación pues, terminara de manera exitosa y es que los 32, eh, las 32 personas que se vieron varadas, en el día de ayer, pues, afortunadamente, fueron rescatadas sanas y salvas. Había y bien, Víctor, pero en el día de ayer también ocurrieron dos hechos, conjuntamente con este del telesférico, muy alarmantes para nuestra República Dominicana. El otro hecho ocurrió en Santo Domingo, en el Aeropuerto Internacional de las Américas, cuando la pista de aterrizaje se vio oscuras toda la noche y tres aviones que se prestaban para aterrizar tuvieron que desviarse luego de dar varias vueltas y pues todos los que estaban provistos para despegar no pudieron hacerlo un avión que era el más grande de los que estaban en, en espera era el avión de Iberia que venía desde Madrid, España el cual se vio forzado a aterrizar en el aeropuerto de Punta Cana y un avión que venía de San Juan, Puerto Rico se vio obligado a regresar a Puerto Rico y bueno pues el que venía de Estados Unidos de la aerolínea JetBlue se vio obligado a aterrizar en Santiago y todo debido a que unos vándalos, según informaciones del director de autoridad aeroportuaria y de la vicepresidenta de la república, se debió a actos vandálicos. Aunque, es decir, aunque. que un grupo de piperos sí, fueron al aeropuerto, cortaron sí. los cables de la pista, burlaron la seguridad del aeropuerto y todo, y se robaron los cables y dejaron el aeropuerto a oscura. En otros países, te voy a poner ejemplos de países desarrollados, Estados Unidos, Europa, etcétera. Cualquier acción que usted comete en un aeropuerto es juzgada como un acto terrorista. Yo no diría que fueron actos vandálicos, eso fue un acto terrorista. Esas fueron manos terroristas que cortaron las luces. Ah, no, usted me dirá que eran dos locos que cortaron los cables. ¿Cómo entraron al aeropuerto? Eso es, vulnera la seguridad nacional del Estado y puso en peligro la vida de todos los pasajeros que estaban en esos aviones. Usted se imagina que esa situación se diera cuando un avión se prestaba inmediatamente para aterrizar en la pista y que de repente lo dejara a oscuras. O, pero, o peor aún, Víctor, que... Eso, pero esa información, esa información que, que, lo que dice la vicepresidenta, lo que... Eh, son informaciones que todavía... Que están bajo investigación, no, no, son, no pueden prestarse para... No son para... oficiales porque es una situación, una acción que está en investigación. Y yo ahora lo que yo espero es que cuando, esa investigación, cuando se haga la investigación, como debe ser, se dé a conocer claro. a ver qué pasó ahí. Porque... Recuerden que estamos hablando del aeropuerto internacional de las Américas, estamos hablando de la vía de acceso, la puerta a este país que República Dominicana es la, la, la, la capital del mundo, el país del mundo es la República Dominicana y una de las de las de los mayores ingresos que tiene este país, por dos, por dos vías lo tiene. Primero por las divisas que entran en este país, verdad, las remesas. ¿Sí? Los, las remesas y, perdón, el, y el turismo. La independientemente que la mayor cantidad de turistas que entre este país entra por Punta Cana, no se puede olvidar que el Aeropuerto Internacional de las Américas es el aeropuerto más importante que tiene la República Dominicana, porque claro. es la puerta de acceso es, es, a este país. Es el aeropuerto de la Entonces, capital dominicana. eso hay que, hay que saber, hay que tener claro eh, hasta dónde, qué impacto puede causar qué cosas tan, vamos a decir, eh, tan sencillas por lo que sucedió, que uno de, supuestamente, desaprensivo cortaron los cables que, de la luz de la que le da energía para que la pista de aterrizaje esté debidamente iluminada, ¿cómo es posible? Que cualquiera que aeropuerto, tenga acceso a eso. En ¿no? un aeropuerto, oiga, un aeropuerto, no importa el nivel que sea, personas que no tengan absolutamente nada que ver con, con, con eso, puedan tener acceso y que no se percaten. Pero además de eso, Manuel, se dio el corte, ¿verdad?, eh, el, es, esa iluminación, asumo yo que no sé, un ¿verdad?, un neófito en esa materia, se usan de noche, pero se supone que constantemente, digo yo, debe estar supervisar, Cuando todo, así como le autorizan, ¿verdad?, al, al avión tal, al vuelo tal, que ya está listo para aterrizar, se supone que todo eso debe estar en orden. Porque usted está hablando ¿eh? de que cualquier falla, puede decir, se murieron 200 personas, 250 claro, personas, no, que no. te trae un avión. Entonces, son cosas que yo entiendo que no deben pasar, que nuestras autoridades, atención, ministro de turismo, ¿verdad?, que podemos decir que es el, es el vocero en ese sentido, porque es el que ha llevado la voz cantante, hay que prestarle la debida atención a ese tipo de situaciones que nos afectan directamente como país por ese nivel del mundo. Esa situación que se generó en Puerto Plata, por ejemplo, y bueno, Victor, va a impactar... Porque recuérdate que en, en Italia, por ahí, se cayó. Se cayó el un, de Italia un, ayer. Un, un, un funicular también. Un, un teleférico. Entonces, eso va a impactar. Entonces, son cosas que tenemos que tener mucho cuidado. Y sobre todo en el, en el aeropuerto internacional de Las Américas, la, la puerta de entrada a lo que es el país del mundo. Víctor, o sea, pero que en otros países. Vamos a ponernos en uno de estos países que crean teorías de conspiración. Perdón, yo estoy diciendo el país del mundo. La República del Mundo. ¿Verdad? Sí, como marca país. Como marca país. Que ese es nuestro, el, el nuestro Logan de, de, de, de, de marca país. La República del Mundo y está pasando esto. Que le, le decía, amigos televidentes, que un país que crea en teorías de conspiración, podría decir que es todo hecho hasta están conectados. Ambos hechos afectan al turismo. Ambos hechos se dieron el mismo día y pues en el teleférico no se sabe qué pasó, una falla técnica, pero si sí se descubre que también pudiera haber manos criminales detrás, esos dos hechos no pueden haber sido coincidencia, Víctor. ¿Usted se imagina Víctor? El teleférico de Santo Do de, de Puerto Plata, perdón. Tiene casi 50, ojalá, ojalá, casi 50 años funcionando. Estamos hablando de 46 años en funcionamiento. Pero ojalá que y la, nunca le había pasado pero algo Pero ojalá así. que el, lo del Aeropuerto Internacional de América, ciertamente, hayan sido algunos desaprensivos, que porque, por coger dos o tres pies de alambre que lo hayan cortado. Vamos, ojalá y eso sea, y que no sea lo otro, eh, que es un acto de terrorismo, que ciertamente hayan manos criminales que quieran que hubiese claro. pasado. No, no, Víctor, a lo que me refiero es que fueran vandálicos, fueran piperos, fuera lo que fuera, que fueron a robarse los cables del aeropuerto de Santo Domingo, deben ser juzgados como terroristas, así se juzgaría en cualquier otro país del mundo, el usted poner en, en peligro la vida de lo... los pasajeros que vienen en aviones... Esto es juzgado como un acto terrorista. En definitiva. Víctor, lo... pero usted se lleva un corta uña en un bolsillo y lo agarran en el avión y ya usted le dice que usted es terrorista y pobre de usted que no sea así. Entonces, que se llevó los cables. <ríe> lo importante de peor. esto, lo, lo principal de esto es que se investigue y que se, se dé a conocer qué pasó. ¿Qué pasó entonces, ahí? Cuando se, se determina qué pasó, entonces se procede Lo ya. más importante ah. de esto, ¿sabe qué, Víctor? Que gracias a Dios, ninguno no de, los de los dos ha dicho no pasó nada. Exactamente que así lamentar, es que ahora, gracias a Dios. A, a darle seguimiento a esas 32 personas que vivieron esa situación difícil, que con un trauma que los llevarán para el resto de su vida. Vamos a una sí, pausa. Pero, pero antes de ir a la pausa, si esas 32 personas que, que sufrieron ese estrés ayer, ese trauma, necesitan venir a Serenidad aquí, ¿pueden hacerlo también? Bueno, claro, de hecho, sí, sí, está abierto. Está abierta Entonces, a la puerta. Es, es, es al servicio del país. Exactamente, está. así es que ya Exacto. saben. Vamos a la pausa y al regreso, pues seguimos con los comentarios de actualidad hoy, lunes 24 de mayo del año 2021. No le cambio que en breve regresamos.